mm Entre mi cielo, mi suelo No existe la distancia entre mi pecho, tu pelo No veo a las personas de distintas naciones Caerán un día fronteras para hermanar los corazones Me sirven cuatro acordes para hacer mis canciones A este suelo somos parte de ella, no somos tan distintos, somos vida de vida, somos calles perdidas, calles sin salida, somos pozos sin fondo horizontes bellos, lágrimas, papel, risas y pinceles, acuarelas, colores, tristemente somos excelentes. Tenemos las batallas del amor sobre la guerra. Perdamos las miradas que no quieren ser viveza. Recuerda cuando come, juega, bebe, besa? Si fue vivido, siempre. la montaña que vaya a Mahoma a quitarle el poder que sea de las personas no somos tan distintas pisando la tierra somos vida de vidas a veces perdidas no tan diferente pisando la arena a rato furiosa, a rato hermosa a rato floreco me seco de pez